Bienvenidos a nuestro canal sobre seguridad cibernética, donde disponemos de una selección de vídeos enfocados a personas mayores de los temas de mayor relevancia en los peligros actuales de Internet. En concreto, contamos con vídeos sobre estafas, borrado seguro de datos, phishing y configuraciones en cuentas de Google. Contamos con ejemplos, consejos y comentarios de expertos en seguridad que le ayudarán a estar protegido en la red. Todos nuestros vídeos cuentan con licencia Creative Commons by NCSA y subtítulos. Parte del contenido del canal es de terceros. El contenido original se muestra en las descripciones de cada vídeo. Esperamos que disfruten con los contenidos que les ofrecemos. Muchas gracias.